Saludos amigos y desde Krizna me encuentro en compañía de Melky Cabrera Cabrera, esta temporada, una temporada de altas y bajas, pero que tú has podido eh, sacar el mejor partido. y Nuevamente estás aquí con Cleveland. ¿Qué sensación sientes de regresar de nuevo y hacer lo que más te guste? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de nuevo. Estoy contento de estar aquí con jugadores de calibre como una superestrella, como Lindor Ramírez, Encarnación, un equipo bastante bueno que tiene muchos chances de ganar una serie mundial. y Estoy contento y agradecido de Dios siempre. Entrando en tu 14 temporada en grandes ligas. ¿Podríamos decir que este ha sido el año más difícil para un Cabrera. Bueno, ha sido difícil, pero yo siempre estoy siempre preparado, mental y físicamente, todo un negocio y gracias a Dios, lo importante que Dios me ha dado la oportunidad y los indios de Cleveland y el apoyo de mi esposa y mi mamá, que siempre ha estado ahí y siempre yo trabajo para, para siempre estar preparado siempre me mantuve firme trabajando fuerte cada día y gracias a Dios la oportunidad llegó. Cuando finalizó la campaña pasada ¿Te imaginaste que tú, un jugador que has puesto los números aquí en Grandes Ligas, ibas a tardar tanto para firmar y luego de firmar un 30 de abril, ibas a ser dejado en libertad en junio para después regresar nuevamente en junio? Bueno, nunca pensé eso. Gracias a Dios el año pasado me fue súper bien. Pensé que iba a conseguir uno o dos años de contrato, pero la pelota es así. Uno tiene que estar preparado, como dije, mental y físicamente, y el apoyo de su familia. Y... Gracias a Dios y a los indios de Cleveland que me firman de nuevo, uno pasa por altibaja, pero uno tiene que estar preparado para esto. Melvin, ¿qué te has enfocado en trabajar ya en este año? Tienes 34 años en esta etapa donde has pasado por siete conjuntos en grandes ligas. Sí, me siento contento y estoy agradecido de los conjuntos que me han dado la oportunidad de estar en Grande Liga y principalmente a los Yankees de Nueva York, que fue el primer equipo que me dio la oportunidad de firmarme y, y ayudarme a mí y a mi familia a conseguir un contrato y gracias a Dios los otros equipos, estoy agradecido de ellos porque me ha dado la oportunidad de estar en este, en este juego 14 años y esa es la ilusión de uno, de chiquito, estar en grande liga y ayudar a la familia. No todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar un equipo contendor como este, como los signos de Cleveland, que huelen a postemporada. Tú estás aquí, ¿cómo piensas que podrías seguir ayudando a este conjunto? Bueno, sí, es un equipo bastante bueno y siempre yo digo que, que sea la voluntad de Dios y hermano, yo siempre estoy preparado para cuando él me necesite jugar right Field. Lefil, DJ, para correr, yo estoy preparado para todo, yo lo que quiero que siempre me den la oportunidad y hacer mi trabajo. Melky, vamos a hablar ahora de la Liga Dominicana, yo sé que tú tienes muchos años sin jugar en la Liga Dominicana, tú has jugado cuatro campañas allá. Con las Águilas Ibaeñas, ¿en alguna oportunidad tal vez te pasará por la cabeza volver a ponerte la camisa? Bueno, yo siempre digo que yo nunca descarto jugar allá, yo siempre quisiera jugar, lo quiero jugar con las Águilas Ibaeñas y yo te he agradecido mucho de las Águilas Cibaeñas y, y el manager Félix Fermín y Chilote Llena y estoy agradecido con los cibaeños que siempre me tratan bien y fue el equipo que me dio la oportunidad en Dominicana pero yo nunca descarto de jugar y siempre quiero jugar pero tú sabes cuando uno tiene hijos chiquitos y yo quiero ver mis hijos crecer en la escuela y sabe un poco difícil alguna vez yo quiero que la, la fanaticada entienda que alguna vez es difícil uno quiere jugar en su país para algunos que no que algunos fanáticos no puedan venir aquí y verlo que vean a uno allá jugar pero yo nunca descarto de jugar y Siempre le mando saludos a mi República Dominicana, a mi pueblo Jaina y, y a los cibaeños, que algún día yo jugaré con las Águilas cibaeñas. ¿Recuerdas algún momento especial estando en la Liga Dominicana? Bueno, el campeonato 2008 con tantos jugadores, Miguel Tejada, Rafael Fulcal, Edu Encarnación, el manager Felipe Fermín, eh, eso fue un momento bien eh, bien bonito que yo me siento todavía y siempre lo recuerdo y agradecido de las Águilas cibaeñas. Melfi, otra vez regresarás a la Agencia Libre este año. De aquí en adelante, ¿en qué tú te enfocarás? No, yo siempre estoy agradecido de Dios y que sea la voluntad de Dios. Yo siempre digo que eh, trabajo cada día fuerte en todo, pero siempre yo digo que sea la voluntad de Dios. Muchísimas gracias y éxitos en esta postemporada también con los indios de Cleveland. Gracias a ti. <risa>